La pandemia se ha extendido por todo el mundo y estamos viviendo días muy difíciles de mucho pánico Además de un nuevo fenómeno que está surgiendo mientras todos estamos en cuarentena Y es que me han llegado reportes desde diferentes partes del mundo de ovnis, luces y sonidos que vienen del cielo Vamos a ver qué está pasando Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack. INVESTIGADOR, ÚNETE AL team. Mientras las ciudades del mundo están en pánico y acontecen fenómenos nunca antes vistos, cada día algo en el cielo está sucediendo. En diferentes departamentos de Bolivia, los ciudadanos afirman haber sido testigos de objetos voladores no identificados. Los avistamientos se han registrado en las ciudades de La Paz, Tarija y Santa Cruz. En el Cristo del Consuelo. Algo de otro mundo. Algo estupendo. En el Cristo del Consuelo. Algo de otro mundo. Video aficionados grabaron con sus teléfonos luces intermitentes en el cielo que según los testigos se mantuvieron por breves minutos. Ay señor, Es un círculo. ¿Qué, un simio? Es un círculo. círculo. ¿Un simio? Es un ovni, esto sí es un ovni. ¿Qué ovni? ¿Qué ovni? Un ovni, ¿Qué sí, mal. No Eso está fuera no me... del Cristo el consuelo. Es un platillo volador. Es, un platillo, es un platillo volador porque este... y está estacionado en el Cristo Consuelo. si ven cómo cambia de color? Esto está en el Cristo del Consuelo sucediendo. Mientras tanto, en el río Amazonas se registró el avistamiento de extrañas luces que aparecieron de la nada. Esto sucedió en la frontera con Bolivia. Al parecer, están apareciendo en toda Sudamérica. Segura aqui, Velto, segura aqui. Bota Deixa eu passar ter... a manteiga. Vai fumando, tudinho, hein? Eu vou estar grambrado viu, terminar. Velto, tá vindo hoje. viu, Velto? Está Filma, filma. Que isso, João? Olha aqui. Olha. Olha lá o bicho, Olha, Tua direita está grandão. Você É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o e chuveiro? Olha, mãe, é quatro, Nanu, aqui, Nanu, Nanu, tu abriu o e chuveiro, Nanu. Nanu tu abriu o e chuveiro, Nanu. não vi qual o que mãe. Olha, mãe, olha. He's just... <laughs> <laughs> Mientras tanto, en México, también se comienza a hablar de este tema. Por ejemplo, la luz que se reportó en la Ciudad de México, la cual permaneció más de una hora. Pero ya veo que ni parece así una estrella. No manches, tira. A ver dónde hay una estrella. Mira, aquí hay una estrella, aquí arriba, mira. Aquí se aprecia. Y es que la estrella no se ve así. ¿Qué tal si no son estrellas esas cosas? No manches, no, sí son estrellas. acá son estrellas. No. Está la ¿Y ya se apagó? No. Sigue prendida. ¿No sigue no, prendida? Ah. Son las ramas entonces que se mueven. Más sí. no, neto. Oh. oh, Son los ovnis en este otro video, también de la Ciudad de México, podemos escuchar el desconcierto de las personas que son testigos de la aparición de otra extraña luz. Hay dos lucecitas que se ven en el cielo. Ajá. Una blanca, y inmóvil. Que, que se ve inmóvil y la otra. Pero la otra es amarilla y ya tiene un ratito ahí. Y, y se mueve lentamente, pero se mueve. Pero no puede ser un helicóptero, porque no avanza. No, no avanza. Pero sí se mueve. Uh -huh. O sea, se mueve lentamente. Desde Guayaquil, Ecuador, me llegó el siguiente video donde pudo ser captada una evidencia más de algo que está sucediendo en el cielo. Desde Brasil llegaron estas imágenes de un artefacto volador que sobrevolaba las calles. Ah, Caraca, olha es eso. Calma, no está. Olha só, velho. Cara, yo sé que no es un disco volador porque no existe, mas parece mucho. Cara, que viagem. Cara, mucho, puede estar totalmente atrapalhando. estoy muy atrapalhando. Caraca, é muy bonito! En Oruro, Bolivia Ayer en la noche se registró un nuevo avistamiento ¿Cómo están choquitos? Aquí estamos en Oruro Y para que los que no me creen Aquí hay un objeto No identificado Pueden observar, no es una estrella ah, Se perdió, se perdió, vamos Ahí está Uy, qué cabrón Miren, miren, miren Miren, miren, miren. ¿Vieron? No, oh, no puedo creerlo Estoy captando ahorita este video Estoy en, en mi casa Miren, pueden observar la silueta Y para que no vean que es un fotomontaje ni nada Fíjense Desde qué distancia estamos Justo ahorita estoy... En la ventana, eh, miren, pueden observar. Esto es la calle, y desde aquí vamos a observar el video. Estoy con una cámara, por si acaso no es un celular, por eso puedo hacer el zoom. Miren, miren, señores, esto es oro puro. Se va para mi página. Soy Uto. No puedo creer, bueno, la verdad no me sorprende, pero. Si sí es increíble que este esté pasando justo cuando estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena y estamos en ese momento tan triste cuando el COVID-19 está atacando a todo nuestro planeta y se suceden estos tipos de avistamientos. Miren, bueno. En Perú la situación es sumamente extraña. Ya que durante la madrugada el cielo se iluminó de inusuales colores y luz, además de que en diversos lados los extraños e inesperados ovnis han sido capturados en video. ¿Qué fue? Porque hay unas luces. Ay, qué miedo. Por allá, oscuro. Allá de día, oscuro de día. ¡Ah, ¡Qué miedo, por Dios! ¡Ah, qué f Algunos creen que pudieran ser drones, helicópteros o aviones. Mientras que los testigos dicen que aquello no es normal. Otros piensan que pueden ser naves extraterrestres que tratan de ayudarnos. O posibles señales en el cielo de un destino funesto que nos espera. Seguiré atendiendo sus mensajes y reportando. Todos los fenómenos que estén surgiendo alrededor del mundo sobre este fenómeno para investigar y descubrir qué es lo que está pasando. En el siguiente video les tengo muchas más evidencias que me han mandado al correo, así que suscríbanse a este canal y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Osla Castro, síganme también en todas mis redes sociales.